Bueno, pues vamos allá con la, siguiente, con la siguiente charla, con Pablo García Montes, que ha venido desde Valencia, para hablarnos de sus reflexiones sobre la definición de un mínimo producto viable. Así que un fuerte aplauso para Pablo. Muchísimas gracias por venir. ¡Adelante! Muy buenas a todos. Espero que hayáis cargado pilas otra vez con, con el café. Eh, bueno, soy, soy Pablo, eh, soy Product Manager en, en Mercadona Online. Eh, y lo que han dicho, vengo a contaros un poco, eh, mis reflexiones o mis experiencias haciendo eh, MVPs para sacar nuevos productos y nuevas funcionalidades. Eh, yo llevo como 10 años más o menos trabajando en, en empresas tecnológicas en distintos sectores, distintos tamaños, desde multinacionales con millones de usuarios a, a startups que no tienen usuarios y algunas de ellas casi ni producto, ¿no? Y en este tiempo he visto que hay cosas que se repiten, tanto en best practices, cosas que se hacen bien en, en estos sitios, a, a cosas que no se hacen tan bien. Eh, y bueno, vengo a comentaros un poquito esto. Antes de empezar, lo que he dicho, vengo a hablaros de mi experiencia personal. Yo no soy ningún gurú, eh, no soy experto en nada. De hecho, yo me considero un, un aprendiz que lleva 10 años aprendiendo y, y me queda un montón más por aprender. Prácticamente tanto como años me queden de carrera, ¿no? Entonces, eh, voy a contaros mi experiencia, van a ser consejos que podéis seguir o no, eh, nada de reglas, ni de dogmas, ni nada que haya que cumplir al pie de la letra, porque una de las cosas que he visto es que no hay ninguna fórmula mágica que funcione siempre. Entonces, eh, de lo que yo os cuente, os quedáis con lo que queráis. Eh, si estáis de acuerdo y os sirve para reflexionar, perfecto. Si no estáis de acuerdo, lo que sí que nos puede servir es para tener un debate luego y que aprendamos todos. Así que, eh, nada, si hay algo con lo que... ...penséis distinto ¿eh? o hayáis visto algo en, vuestro, en vuestra experiencia que sea distinto... ...lo podemos hablar o bien a la ronda de preguntas o me engancháis después si hablamos. Así que vamos a darle. Eh, una de las primeras cosas que me gustaría comentar es cuál es el, el primer paso. Eh, creo que es súper importante eh, saber de qué, se está hablan de qué estás hablando y en qué estás trabajando... ...y eh, frenar un poquito la, la tentación o, o el impulso este de ponernos a, a, a trabajar directamente... ...y a pensar en funcionalidades a, a lo loco... Eh, es muy importante conocer a tus usuarios, eh, saber cuáles son sus necesidades haciendo research, hablando con ellos. Eh, no hay nada que aporte más valor que una conversación uno a uno con, con tus usuarios para saber eh, cuáles son los dolores que tienen actualmente y cómo lo están resolviendo. Para identificar cuáles son sus necesidades, que al final es lo que vas a tener que intentar cubrir con lo que sea que hagas. Entonces, tú tienes tus usuarios, sabes cuáles son sus necesidades y sabes dónde puedes aportar valor cubriendo esas necesidades. Eh, sino lo que vas a hacer es dar palos de ciego y puede que te salga bien, puede que te salga mal y, y si lo haces sin saber un poco por qué lo estás haciendo, realmente no hay ningún tipo de aprendizaje. Entonces, eh, las funcionalidades van a llegar, no os preocupéis, eh, saltar directamente a decir voy a implementar esto sin hacer los deberes antes es un poco receta para eso, para que sea una lotería, ¿te funciona o no te funciona? Entonces, las funcionalidades van a seguir a las necesidades, que a su vez siguen a hacerse preguntas. Es súper importante hacerse preguntas, de hecho es más importante hacerse preguntas que estar contestándolas. ¿no? Entonces, eh, mi recomendación... Empezar de menos a más, de, de más genérico a más concreto, porque a medida que vas haciéndote estas preguntas eh, vas profundizando, vas razonando y te van saliendo nuevas dudas. Eh, y cuando te salen nuevas preguntas y vas viendo eh, que, cómo responderlas hay que dejar que los datos hablen. Y hay que dejar que hablen ellos solos intentando evitar una cosa que se llama el, el sesgo de confirmación, que es que todos vamos inicialmente con unas ideas preconcebidas y lo que buscamos es que el dato nos dé la razón. Eh, bien, pero esto puede fallar, porque al final eh, si un dato no te dice lo que tú quieres es que no le has dado lo suficiente. Al final puedes torturarlo hasta, hasta la saciedad y al final te van a decir lo que quieras. Entonces yo creo que es importante ir con una mente pura y limpia, eh, sin ideas preconcebidas y dejar que... Eh, las preguntas que vas haciendo y los datos que te van saliendo eh, sean los, un poco los que te guíen. Eh, a medida que vayamos viendo eh, qué preguntas queremos hacernos y veamos qué sabemos y qué no sabemos, vamos generando como un mapa de conocimiento o más bien de desconocimiento. Y para ese desconocimiento lo que tenemos que hacer es eh, buscar respuestas, validar hipótesis y, y, y ver qué hacemos para salir de esa ignorancia, ¿no? Eh, mi recomendación, ir problema a problema, intentar desacoplarlo, eh, lo peor que puedes tener son dependencias, porque al final vas haciendo una bola que es prácticamente inmanejable y cuando tienes un montón de problemitas idealmente independientes, eh, por cuál se empieza, eh, ahí entra el rollo de priorizar, que al final es un poco la, la palabra clave dentro del mundo del de, de producto, eh, si algo hacemos los product managers es priorizar todo el día. ¿Y con qué criterio? Pues cada uno el suyo y no hay ninguno ni mejores ni peores, ese es un poco el que te sirve. Eh, mi recomendación, empezar por aquello que aporte más valor, parece un poco una obviedad, ¿no? Y aquí el, el problema es que el concepto de valor difiere un poco en, en, entre escenarios y el caso que cada uno tengáis. Eh, valor puede ser, eh, tengo mucha incertidumbre y, y quiero eh, despejarla. Valor puede ser, eh, tengo cuatro o cinco tareas que ya están súper validadas y ¿por cuál empiezo? Coño, pues por la que vas a darnos más, más retorno, ¿no? Y a medida que, que vas trabajando en estos problemas, eh, vas a ir desvelando dudas y despejando dudas que tenías, te van a, vas a crear nuevos y al final esta lista va a ir cambiando. Hay que revisarla eh, muy a menudo porque al final con cada pasito que das, eh, lo que pensabas que tenías seguramente ha cambiado. Y, bueno, mucha chapa de momento. Vamos a, a ir a algo menos teórico, un poco más práctico. Mercadona, que es donde estoy. Eh, ¿Cómo se aplica todo esto que he contado hasta ahora? ¿no? Eh, cuando se empieza en Mercadona, hace un, un par de años, eh, el punto de partida no era desde cero. Eh, ya se salía con una web que está a día de hoy presente todavía en toda España. Y, y se, en vez de empezar a, a desarrollar, coger un, una lista de estas, un laundry list o un to do list de los 10 fichos que tiene que tener tu e-commerce, eh, por fortuna, eh, lo hicieron un poco con un poco más de cabeza, ¿no? Empezaron a hacer este, estos deberes y, y, y ver qué tenía sentido y, qué, y dónde tenía sentido poner el foco. Entonces, se plantearon, entre otros, un poco estos, estos cuatro grandes bloques. ¿no? A nivel de mercado, eh, se vio que a nivel offline, eh, lo que son las tiendas de ladrillo que están por todos los barrios, eh, tenía una cuota de mercado del 24%, creo que somos el, el, el player más fuerte a nivel de alimentación eh, en retail, eh, con más de 1.600 tiendas y, y eso va creciendo. ¿no? Eh, a nivel online, eh, con, con la web esa que tenemos a día de hoy eh, en la gran parte de, de España y que estamos intentando cambiar y modernizar, eh, seguimos siendo como el, el, el primer e-commerce de alimentación eh, Online. Entonces, lo que nos decía, que a nivel de lo que es reconocimiento de marca, eh, no había que hacer mucho más esfuerzo porque, joder, ya estamos ahí en rollo top. Seguro que se puede mejorar, pero es una prioridad. Bueno, habría que ver qué es lo demás que podemos llegar a hacer. ¿no? A nivel del modelo de negocio... Eh, Mercadona eh, tiene un modelo de negocio un poco distinto al resto de competidores, ni mejor ni peor, solo distinto. Eh, en vez de tener un surtido de unos 30.000 productos más o menos, tenemos un, un surtido mucho más limitado, unos 6.000, 7.000 productos. Eh, y de esos el 60% son productos nuestros, las marcas Hacendado, DeliPlus y este tipo de, de marcas que son nuestras. ¿Qué pasa? Que en un e-commerce normal, pues... Si más eres un agregador, tienes un montón de eh, productos muy similares y que compiten entre ellos. Funcionalidades como comparador, eh, ratings, eh, detalles. Al final Mercadona son productos que conocemos todos, todos hacemos la compra. Un tomate es un tomate, un bote de tomate titurado es eso y una lechuga también. Eh, y como prácticamente todos son nuestros productos, eh, no hay mucho que comparar porque no vas a comparar uno con uno. Entonces dentro de las superficies de, por pues eso el rating y no sé qué, podríamos haber empezado por eso, pero parece que ya lo teníamos cubierto porque esa necesidad no está tanto ahí. A nivel de adquisición de clientes, eh, ya partíamos con más de medio millón de clientes registrados en, en la web antigua y a nivel de crecimiento y lo que es captación, de alguna manera como el orgánico ya no servía. ¿no? Las tiendas van, van creciendo año a año, tal la física y la web, entonces podríamos mejorarlo seguro, pero tenía sentido ponernos ahí. Y donde vimos que tenía sentido era en temas de recurrencia. Eh, Ahora mismo, el, el 50% de los, de los usuarios son muy antiguos y, de hecho, esos antiguos son los que rinden mejor. Los, los nuevos, los que se registraron eh, desde hace un par de años, eh, rinden mucho peor y, y esto no sabíamos muy bien por qué, pero te pones a holgar y ves que un ticket medio son eh, 40 productos distintos y son 70 artículos. Esto lo que tienes es a un tío ahí dando clic a botoncitos de añadir, añadir, más cajas de leche, más botellas de agua y es un proceso tedioso y un poco toca narices. ¿no? Entonces, en plan, de todo lo que podemos hacer, ¿dónde podemos aportar valor? Joder, pues ahí vemos que nos están cayendo los usuarios, ¿no? Y es porque podemos hacer una mucha mejor experiencia de usuario. Entonces, por resumir, si hubiéramos ido con el Laundry List, hubiéramos empezado seguramente a pues, hacer campañas de SEO, campañas de SEM, eh, redes sociales para adquirir clientes, que lo teníamos cubierto, hacer las típicas funcionalidades de comparar productos, que no nos hace falta... Eh, a hacer promociones y otro tipo de, de productos que tampoco, porque no es nuestro modelo de negocio. Y puede que hubiéramos ninguneado el, el tema de cuál es el flujo, porque al final es un poco como lo último que puedes hacer. Y yo creo que nos salvó de una bofetada bastante gorda. No que fueran perfectos los inicios, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, cuando ya tienes claro... ¿Dónde vas a poner el foco? Eh, es donde entra el concepto este del MVP. ¿no? Ahí está Eric Rice, que es un poco como el, el, el dios en la tierra y representante de dios a nivel de, de Lean Startup. Eh, y este tío puso un poco de moda el, el concepto este de MVP, que no es más que un ciclo, eh, que... Igual intuitivamente sale, pero hasta que no te lo cuentan, igual no te das cuenta. ¿no? Entonces, partimos de estas ideas que tenemos todos eh, y tenemos que construir algo para eh, dar respuesta a estas ideas. Construyes, sacas un producto, eh, intentas que sea mínimo y al final es el rollo este del MVP, ¿no? el mínimo producto viable, que es lo mínimo que puedo construir para, para generar conocimiento validado y, y, y de manera rápida para poder seguir avanzando en el ciclo. Eh, entonces, sacas tu productito, pero para poder aprender necesitas eh, tener datos. Entonces tienes que medir desde el principio y estos datos no son solo para abultar bases de datos sino que joder, tienes que procesarlo después porque de ahí vas a sacar información que te van a desmentir hipótesis que tenías y confirmar otras para que generes de nuevo nuevas preguntas y vuelvas a meterte dentro del círculo. Entonces empiezas por la construcción de lo que es tu MVP. Eh, al construir un MVP pues vas a por lo mínimo. Y, y cuando intentas minimizar, pues, te tienes que recordarlo por algún sitio y hay como tres factores, ¿no? El tema de la calidad, el tiempo que tardas en sacarlo al mercado y el alcance. Eh, ¿Por qué tengo una slide tan rara con Mahammer por ahí? Bueno, primero porque Mahammer es el puto amo eh, y después porque eh, tiene un temazo que es You can't touch this. Eh, no me voy a poner a cantarla, pues soy muy malo, pero al final ese concepto es como que se repite en mi cabeza, ¿no? No lo puedes tocar. ¿Y qué no puedes tocar? La calidad. Eh, es muy jodido eh, comprometer la calidad. Es muy fácil, pero es complicado, porque al final eso como que te puede desvirtuar eh, el resto del proceso. Tú estás haciendo un MVP porque quieres validar algo y necesitas que, por una parte, eh, tenga sentido esos resultados que, que sacas y, por otra, que no hay una frase por ahí súper conocida, ¿no? en donde si no te da vergüenza tu primera versión es que te has pasado construyendo. Yo ahí sí no, si queréis después lo podemos comentar, pero creo que a mí siempre me da miedo que si hago algo muy de batalla y que sea muy castaña, eh, después no tenga el rendimiento que igual espero y te paras a pensar, hostia, ¿qué es? ¿Porque la funcionalidad no tiene sentido o porque lo he hecho tan chustero que la gente no la ha querido ni usar? ¿no? Entonces, eh, la calidad para mí es uno de los pilares críticos de intentar tocarlo lo menos posible. Eh, el tiempo de salir al mercado muchas veces no es negociable, te, te imponen un deadline y tienes que salir ahí como tienes que salir por, porque sí. Entonces, al final lo que tienes es ese alcance, ¿no? esa versión de mínimo. Puedes ir a muchas cosas o a muy pocas. Eh, y el alcance es con lo que puedes jugar. Sacar más o menos funcionalidades y ahí el concepto mínimo es importante. De nuevo, mucha chapa, vamos a ver algo un poco más concreto. Eh, hace unos años estuve en Inglaterra trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer software para terceros. Y esto, visto, en función de cómo lo veas, lo puedes ver como una fábrica de MVP's, ¿no? Va, va un tío que normalmente no tiene ningún tipo de base tecnológica, ha tenido una idea súper revolucionaria, no tiene ni recursos ni, ni idea de cómo llevarlo a cabo. Y va y te plantea un proyecto y, y depende de cómo gestiones tú esos proyectos y dices que sí, agachas la cabeza, le haces el presupuesto, como en este caso, que eran no sé, cientos de miles de libras y meses de trabajo, te pones a construirlo, lo construyes fuera de plazo y se lo entregas al tío, lo pone en producción, se pega la hostia y ya no la vuelves a ver. Eh, en este caso vinieron estos, eh, que eran unos cirujanos plásticos que nos contaban que en Inglaterra eh, los, los centros de estética, si hacías un, un cursito, un tipo de formación te permitían, además de hacer uñas y cejas y tal, hacer pequeñas eh, intervenciones quirúrgicas, muy básicas, pero yo qué sé, inyectar botox y cosas de estas. Y lo que habían visto es que esta gente que internamente en el proyecto, los llamábamos carniceros, eh, cuando todo iba bien, súper bien, pero en el momento en el que había algo que se leía fuera de la norma, no tenían las herramientas suficientes como para resolver la papeleta, ¿no? Entonces estaban inyectando botox ahí a alguien, se le va la mano, tocan un nervio y al tío se le paraliza la cara o se le descuelga, ¿no? Hostia, qué putada. Entonces, esta gente que eran experimentados cirujanos, lo que querían era crear un proyecto que fuera un canal de comunicación entre los carniceros y los médicos de verdad. Entonces vinieron con esto, una serie de requisitos de la leche, en plan de multiplataforma, que tuviera vídeo online, tiempo real, chat en tiempo real, eh, que varios cirujanos pudieran hablar sobre un mismo caso, que un cirujano pudiera tener varios casos, temas de facturación con modelos, y dijimos, wow, wow, wow, para. Eh, muy bien, esto puede ser tu visión, pero... ¿Cómo habéis llegado a esas conclusiones? Eh, lo que había contado antes de la visión y tal, analizar, no habían hecho una mierda, habían tenido una idea súper buena, habían hablado con cuatro colegas de alrededor, esa gente siempre te dice que está todo muy bien, y, y habían tirado para adelante. Entonces, de lo que ellos nos pidieron a lo que realmente hicimos, que era la versión 2, la 1 fue vamos a tirar una landing y vamos a, a medir el interés, al final lo que hicimos fue una app en la que el carnicero le hacía la foto de, del tío con la cara paralizada y medio descolgada, eh, y se la hacía llegar a... Uno de los cirujanos, que era el tío que, que, que quería tirar el proyecto adelante, eh, y ahí veíamos, bueno, el tío le pasaba, en plan, te lo has cargado, esto se le pasa en nada. Eh, y ahí veíamos si realmente se utilizaba. Pasamos de un proyecto de eso, 300 o 400 mil libras, no recuerdo, y unos 6 u 8 meses de desarrollo, a algo que fueron unas 3 mil libras y un par de semanas. Y bueno, spoiler alert, esto no llegó a buen puerto, sacamos el MVP, eh, hubo un par de usuarios, no fue a más y ahí murió. Al tío les ahorra, a estos clientes les ahorramos un montón de pasta por haber seguido un proceso un poco lógico si hubiera ido bien, joder, hubiéramos seguido evolucionando hasta llegar todas las funcionalidades pero tenía la pena ir del tirón a hacer funcionalidades sin ver realmente cuál era el valor que tenía eh, el producto y si había una necesidad que cubrir pues no el caso de Mercadona, por traerlo un poco más a terreno de casa eh, Mercadona eh, tiene eso, unos 6.000, 7.000 productos eh, madre mía, voy a tener que meter zapatilla eh, bueno, al final los productos van con los ingredientes y una de las funcionalidades era vamos a curar todos esos y que salgan todos los, los ingredientes en, en la página de producto. Era muy arriesgado y no sabíamos si la gente lo iba a utilizar. Entonces, en vez de meter infraestructura y gente, lo que hicimos es, hostia, hacemos fotos donde se ven los productos y la gente si lo quiere ver hace zoom. Eh, y esto, pues acabamos midiéndolo para ver si realmente tiene interés y al final el, el tema de medir es súper importante. Y no por generar datos, sino por saber cómo estás yendo. Al final te tienes que plantear cuál es el objetivo de lo que estás haciendo para saber si estás yendo bien o mal y tienes que hacer el seguimiento desde el principio. Y con estos datos acabas aprendiendo. Y acabas aprendiendo es, voy a sacar conclusiones de eh, los datos que estoy sacando, no es solo generar datos por generar. Eh, cuando te paras a ver lo que, lo que los datos dicen, tienes que de nuevo ser súper preciso. Eh, es, vale mucho más un parrefito... Mmm, Bien redactado y razonado donde te has forzado a pensar que listar un montón de números sin más en un PowerPoint. Eh, y cuando haces ese, ese párrafito razonado hay cosas que no se pueden decir, eh, como cosas ambiguas y vagas como mucho, poco, distinto, bastante, difícil, fácil, eh, habla con datos y si puedes apóyalo con eh, con gráficos para que se visualice mucho mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de visualización de Mercadona, eh, lo que os decía antes, la ficha de producto, versus que es algo como súper importante en un e-commerce. Pues hicimos el experimento de ver cuánta gente añadía productos desde el carrito o desde lo que es la parrilla, y como son productos súper conocidos... Eh, el 95% de la gente lo añade directamente desde la parrilla sin entrar en la página de producto. Si hubiéramos seguido lo que es la lógica del e-commerce, hubiéramos estado trabajando para un 5% de usuarios y el 95% restante lo hubiéramos dejado un poco abandonado. Eh, y por terminar, dos conceptos. El benchmarking. Eh, utilizamos todos, mira la competencia, tiene un peligro eh, a la hora de sacar un producto. Si te fijas en lo que hacen el resto, eh, tú vas a ir seguramente siempre por detrás. Entonces, joder, hagamos bien el, los deberes eh, y no, yo no digo que no miremos a la competencia, pero miremoslo en el punto en el que tiene sentido. Tú haces tu diseño y después comparas. Eres capaz de ver muchos más matices, de entender por qué la competencia está haciendo lo que está haciendo y a veces igual ellos no han hecho ni bien sus deberes. Entonces, eh, no está reñido el hacer producto con mirar competencia, pero no tiene que ser el punto de partida. Y después en temas de lanzamientos, eh, idealmente intentemos evitar el Big Bang e ir por fases porque si funciona bien siempre podemos escalar, pero si funciona mal y vas a todo el mundo, eh, la hostia que te metes la ve todo Cristo. Eh, en Mercadona eh, salimos en Valencia, y no toda Valencia, unos códigos postales. Pues el día del lanzamiento, y esto es una captura de Google, el día del lanzamiento en la sección de noticias, cinco páginas de noticias de medios locales y nacionales eh, diciendo eh, que Mercadona estaba fuera. Un error ahí eh, te pasa un montón de factura. Y a la derecha, uno de los productos que sí que hicimos en, en la startup esta inglesa, en la que un año después del lanzamiento eh, solo salían como cinco menciones en medios de tres idiomas distintos. Entonces, eh, en caso de que no funcione bien el proceso, si has ido a por un mega lanzamiento invitando a prensa y a gente y no te sale del todo bien, el efecto de hemos muy jodido. Eh, entonces, si se puede evitar, es, es ideal no, no meterse en ese fregado. Que, de hecho, si luego va bien, siempre tenéis eh, tiempo para palmaditas en la espalda. Y nada, si me tuviera que quedar con, o si os pido que os quedéis con tres cosas, eh, sería lo de, parémonos a pensar antes de construir, el, el tiempo que inviertes analizando es tiempo súper bien invertido. Eh, cuando construyas, no te, que no se te vaya la olla y construir ahí un Taj Mahal, ir realmente a por lo que hace falta eh, y que sea lo mínimo para aprender y antes de lanzar, medir desde el principio. Y cuando eso lo haces, vuelve a empezar y vuelve a darle... Eh, caña el ciclo. Y ya está. Ole, ole, ole. Al final has cuadra el tiempo, ¿eh? Muy bien. Se ah. nota que aquí hay expertos. ¿Alguna preguntita? No me creo que no haya preguntas. Mira, ahí hay una. Me acerco para no mataros, pues luego... Hola. Eh, muchas gracias por la exposición, que está muy bien. Te quería preguntar, en el mundo ideal eh, sacas un MVP, defines cómo vas a valorar si tiene éxito con unos KPIs y en un plazo de dos semanas, un mes, dos meses, tienes que revisar esos datos para ver si realmente ha funcionado. Pero luego en la vida real lanzas algo y enseguida te pones con otra cosa y hay otras cosas más prioritarias. Eh, ¿Cómo hacéis vosotros para obligaros a, a medir esa... A, ...analizar las métricas después de haberlo lanzado... ...si tenéis algún procedimiento... ...o si tenéis un equipo especializado en eso. No, al final cada, cada uno es responsable de lo que saca... ...y no sé, yo lo único que he visto... Bueno, en estos dos años es disciplina... ...es muy cómodo sacar algo y encima más si tienes presión... ...de tienes que sacar un montón de cosas... ...¿has sacado esto ya? Sí, está en, en producción... ...sí, pasa lo siguiente... ...y es, brand, no, es un poco más tema de ir educando a, a todo el mundo... ...dentro de lo que es el, la, la empresa... ...stakeholders, al equipo de desarrollo y es eso, disciplina, sacas algo y sabes que no has terminado ahí. De hecho, en, cuando estuve en Softonic teníamos un, un board, eh, como si fuera el del spin board o el, o, el, o el board del backlog, en el que teníamos los proyectos que estaban lanzados y que estaban en fase de, eh, estamos midiendo, para que no se nos fuera la olla y se nos olvidara. Entonces, los teníamos ahí e íbamos marcando eh, periódicamente cuál era el resultado que estaban dando y, y si hacía falta volver. Entonces, eh, es eso. Encontrar la manera de, que, de no olvidarse de que eso está ahí. Y, y si marcas un tiempo para poder obtener un resultado, si no llegas al resultado este, tienes que seguir iterando hasta que lo consigues o hasta que desistes de tirar por él. Y es eso, que no se te olvide. No, no perder de, nunca de vista que tienes, un, tienes una funcionalidad, un producto nuevo y es como un niño. O sea, en plan de tú no das a luz y lo abandonas ahí a su suerte. Tienes que ir cogiendo la de la mano y, y llevarlo hasta que el chiquillo tiene 35 años y se va de casa. Eh, entonces, es eso, hacer ese acompañamiento y, y no perderlo de vista, si no eres un poco un mal padre. Hola, buenas. Eh, muchas gracias por la charla. La pregunta mía es, ¿la idea de Mercadona Online es atraer más clientes o mantener los clientes que ya tienen? Te, la... pongo, perdona, te pongo el ejemplo, porque yo soy de República Dominicana, en mi país hubo una vez que yo... Daba servicios, vendía servicios de página web y aplicaciones móviles y con un cliente que tuve, yo creía que iba a cerrar una venta ofreciéndole o diciéndole al final que a través de lo que yo le vendía, él podía atraer más clientes y él lo que me dijo fue que a él no le interesaba eh, atraer más clientes porque él la producción que yo tenía en un era un restaurante, la producción que yo tenía no, le no era suficiente para atraer más clientes, entonces me cayó. Bueno, de, de ahí un poco la importancia de averiguar cuáles son las necesidades de tu usuario y cómo puedes aportarles valor. Eh, en el caso que preguntabas de Mercadona Online ahora mismo es ofrecer una mejor experiencia de usuario, porque bueno, si alguno no vive en Valencia o en algunos códigos postales muy limitados de Barcelona no, no podéis ver qué es lo que hay por dentro, pero es una experiencia totalmente distinta a la que está sufriendo el resto de, del país. Entonces, nuestro objetivo no es ni captar más ni retener más, es, es ofrecer esa experiencia que nuestro usuario un poco merece y como creemos que podemos darles valor dentro de, de sus necesidades, que es hacer la compra, primero, sin tener que salir a la calle porque al final hacer colas es algo que no le gusta a nadie, y dos, aquellos que lo están haciendo online, eh, pues eso, que no se tengan que tirar como tres cuartos de hora haciendo clics en más uno, más uno, porque al final 70 productos no se meten del tirón. Es fácil ese proceso. De hecho, el objetivo de Mercadona es que la gente prácticamente ni, ni pase tiempo dentro de, uh -huh. del e-commerce. Gracias. Hola, eh, te quería preguntar cómo decidís vosotros eh, qué medir, eh, quiero decir, eh, cómo, cómo decís el valor eh, por cada una de las fitos, porque entiendo que hay algunas que es evidente y, y, el, y el valor para. Uh, para medir, es, es más que obvio, pero me refiero más sobre todo a estas que son un tanto difusas. Eh, ¿Lo hacéis para todas las features? ¿Lo hacéis eh, en, en conjunto por objetivos más, eh, más transversales? ¿O... Cuéntame un poco. Al final ahí el punto de partida es qué quieres conseguir. Y cuando tienes un objetivo y quieres conseguirlo, eh, buscas cuáles son. Eh, cuál es el camino para llegar a él. Entonces te van saliendo por pues, lo que comentaba, ¿no? distintas acciones eh, para ver cómo, cómo llegas a él. En principio si estás haciendo algo es porque crees que puede contribuir positivamente a conseguir ese objetivo y si estás haciendo algo es porque intuyes de alguna manera cuál es la métrica o cuál es la, la palanquita o la agujita que vas a mover haciendo eso. Es ahí donde te tienes que marcar, es ahí donde te tienes que fijar y donde yo recomiendo siempre marcarse un objetivo porque si no, si el objetivo es sacar algo a producción es relativamente fácil de conseguir. Eh, entonces, ¿qué métricas? Pues es, depende de, de lo que quieras conseguir ¿Qué queremos conseguir? En plan de que el usuario tarde menos en completar el, el proceso de, de checkout. Pues esa es un poco la métrica. Eh, ¿Qué queremos conseguir? Que la gente eh, tarde menos en añadir productos a su... A su carrito, pues está ahí un poco la métrica, estás haciendo algo para conseguir otra, otra cosa. Eso que quieres conseguir es lo que te dicta un poco que es lo que tienes que medir y es cómo vas a ver si lo que estás poniendo en producción funciona o no. Como dices, hay veces que es muy directo y otras veces que es un poquito más rebuscado. Pero también es verdad que si es muy rebuscado, igual no es la mejor manera de llegar a conseguir ese objetivo y habría que replantearlo un poco. Buenas, eh, gracias por tu charla y los ejemplos muy ilustrativos. Abro debate. Eh, para ti, ¿dónde está la línea del mínimo? O sea, ¿cuándo estás en mínimo y cuándo te has pasado? ¿O cuándo no has llegado todavía a lo mínimo? Cuando no llegas, para mí es fácil. Y es que cuando te ves poniéndose en producción y, y, y piensas que eso va a, tener el, va a ser un, un súper éxito, dices, hostia, yo con esto no voy a poder saber eh, o no voy a poder conseguir qué es lo que quiero. Si lo que pones en producción no te ayuda a conseguir lo que quieres, no has llegado. Cuando te pasas, eh, ese es el ejercicio difícil. Al final eso también es un, un tema de eh, práctica porque al final todos tenemos una tendencia a construir y a sobreconstruir. Eh, es tener un frontón y, y mirarlo todo con, con un punto de vista como muy crítico y siempre estar pensando, esto es lo, se puede reducir y, y, y de hecho ser un poco cabrón eh, y cuando alguien te lo presenta o si tú se lo presentas al equipo o si el equipo te está haciendo estimaciones, ir con ese punto de challenge de decir, demasiado grande, hazlo más pequeño. A veces no será posible, eh, pero eso sí que es verdad que es una cosa que yo solo he visto, y de nuevo, sigo sin estar al nivel que creo que se puede estar y hay mucho que aprender. Eh, pero el llegar a ese mínimo es súper complicado y es cuando no puedes quitar nada más eh, y si quitas algo más de lo que estás planteando hacer, entonces crees que no vas a poder llegar a, a, a conseguir el objetivo que te planteas. Esta es un poco de estas de. No, no hay respuesta clara. Es un poco putada, pero es que es así. Esa base de pegarte bofetadas y de ver que te estás excediendo en el tiempo de implementación y que se te está yendo de las manos. Y después pensar, joder, esto no me hubiera hecho falta. Es más retrospectivo que otra cosa. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Un fuerte aplauso para Pablo. Muchísimas gracias.